Manzanilla. En primer lugar, por ser la más utilizada, se encuentra la manzanilla. Esta pequeña flor es una excelente aliada para facilitar la cura del ojo que ha sufrido la infección. La manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias y por tanto puede disminuir la inflamación que provoca dicha conjuntivitis. Además, la manzanilla también posee propiedades antisépticas, por lo que puede ser usada para limpiar el ojo cuando este tenga exceso de suspuración. En efecto, se puede preparar una infusión de manzanilla con una cucharada de la misma en una taza de agua hirviendo, que habiendo dejado reposar, se puede utilizar para limpiar el ojo cerrado unas tres veces al día, utilizando una gasa estéril o algodón que debe ser desechada una vez que sea pasada por el ojo. Por otra parte, se debe tener en cuenta que en el caso de la conjuntivitis, la manzanilla debe ser utilizada como coayudante del tratamiento oftálmico y aplicada con sumo cuidado para no empeorar la infección. Agua fría. Refresca el ojo en medio del escosor y la inflamación de la conjuntivitis. Al igual que con la infusión de manzanilla, se debe tener sumo cuidado al limpiar el ojo con ella, en especial de no pasar la infección de un ojo al otro. Hay que recordar que la conjuntivitis, ya sea bacteriana o viral, es altamente contagiosa. La zanahoria. Se considera que la compresa de zanahoria actúa como un antiinflamatorio natural, ayudando a combatir los síntomas de esta enfermedad. Se sugiere exprimir el jugo de la zanahoria con un extractor de jugo, posteriormente remojar la gasa estéril sobre este jugo y limpiar el ojo cerrado. Limpiarlo previamente, el mismo, con suero fisiológico, por supuesto, de este modo se podrá evitar empeorar la infección. El té verde. Uno de los remedios caseros más fáciles de conseguir y preparar y aplicar es el té verde. Sus bioflavonoides tienen la capacidad de reducir de igual manera la inflamación y a la par combatir las infecciones ya sean virales o bacterianas. Asimismo el té verde contiene ciertas sustancias antioxidantes que ayudan a desintoxicar el ojo de las agresiones causadas por ciertos químicos alergénicos que regularmente empeoran el grado de conjuntivitis. Además de la conjuntivitis, el té verde ayuda a mejorar la apariencia de las ojeras a aliviar los ojos cansados y a disminuir la inflamación de los orzuelos, pues su aplicación a través de compresas de gas estéril o algodón mejora considerablemente la irritación que es producto de la conjuntivitis, refrescando de este modo al ojo afectado. Agua con sal. Tiene la virtud de mantener a raya la proliferación de bacterias en los ojos. Esto se debe a que su composición suele ser muy similar a la del suero fisiológico, por lo que otra opción de remedio casero es utilizar el agua con sal a fin de limpiar los rastros de la conjuntivitis de los ojos. Por supuesto se debe evitar el uso de paños, toallas o cualquier material capaz de absorber y retener la infección. No se debe olvidar que la conjuntivitis es altamente contagiosa, a tal punto que si solo un ojo se encuentra enfermo, el otro puede infectarse muy fácilmente con el más mínimo contacto. Por esta razón es tan importante utilizar los materiales adecuados que posteriormente deberán ser desechados como es el caso de las gasas estériles. Ahora, ¿sirve la leche materna para tratar la conjuntivitis? Una creencia muy popular que se extiende a lo largo y ancho de las redes, es utilizar la leche materna como coayudante al tratamiento de la conjuntivitis, sin embargo lo cierto es que no existe una base científica que respalde tal recomendación, en efecto utilizarla podría resultar más contraproducente que beneficiosa, puesto que se pudiera agravar la condición de la infección y en el caso de los pequeños infantes, el grado de la misma pudiera producir ceguera. Por ello, al sufrir cualquier tipo de infección, es importante consultar con su médico de confianza. Quienes apoyan la recomendación del uso de la leche materna sostienen que la misma contiene sustancias con propiedades curativas que pueden ayudar a aliviar la inflamación. Pero entre ciertos estudios sobre la acción de la leche materna en caso de infección, se encontró que la misma no solo no tiene la capacidad de curar la infección, sino que además puede producir en el ojo un nuevo cúmulo de bacterias. En dicho estudio, Realizado en el Hospital General de San Francisco, se utilizó la muestra de la leche de 23 madres completamente sanas. Dicha muestra se examinó detenidamente para poder llegar a la conclusión más certera acerca de su efecto o coincidencia sobre las causas más comunes de la conjuntivitis. Además, la leche fue sometida a una serie de cultivos a fin de encontrar qué tipo de bacterias se hallaban presentes en la leche materna. El efecto de la leche sobre ciertas bacterias fue comparado con algunos antibióticos y los resultados obtenidos no fueron tan provechosos como los obtenidos por su contraparte. Asimismo, se concluyó que el tipo de bacterias que se encuentran en la leche sí tenían la capacidad de producir nuevas infecciones oculares. Ahora, ¿Qué es la conjuntivitis? Entre las enfermedades obstálvicas más frecuentes se encuentra la conjuntivitis. Quizás se deba a que se contagia fácilmente. Por ello, prevenir esta enfermedad infecciosa siempre será la mejor opción. Los ojos son realmente sensibles a la contaminación, puesto que su pH es diferente al del resto del cuerpo. Por ello, lo más recomendable es su cuidado cuidadosa limpieza diaria. Los remedios caseros para limpiar los ojos a diario y adecuadamente son de gran utilidad. Sin embargo, cuando se alcance el estado de infección, se deberá acudir a un médico oftalmólogo que de seguro indicará el tratamiento para la pronta recuperación, puesto que algunos remedios caseros pueden aumentar la gravedad de la infección una vez que ya se ha adquirido el virus. Recomendaciones por ello y debido a que existen centenares de consejos para sanar la conjuntivitis con remedios caseros, es importante tener en claro que los mismos pueden ciertamente aliviar ciertos síntomas de la conjuntivitis. Sin embargo, si no se trata la causa principal de esta enfermedad, en vano se estarían aplicando dichos remedios caseros. Los oftalmólogos coinciden en que para prevenir la conjuntivitis es importante limpiar los ojos a diario con elementos esterilizados como ya dije, además de hidratarlos y refrescarlos a fin de evitar cualquier sequedad que desarrolle otro tipo de enfermedad ocular. Cuidar bien de la limpieza e hidratación de los ojos puede ayudar en la regeneración de la barrera que protege naturalmente a cada uno de ellos. Vale la pena acotar que al limpiarlos se debe igualmente cuidar en extremo la higiene de las manos. Además, en el caso de lentes de contacto, la limpieza correcta será igualmente crucial para la salud de estos. Por supuesto, de sufrir de conjuntivitis alérgica, se deberá evitar a toda costa cualquier contacto con el alérgeno que esté produciendo una infección. Los oftalmólogos aconsejan que lo mejor para limpiar los párpados es el suero fisiológico. Este suero no es más que una solución estéril que se caracteriza por poseer la misma cantidad de sal que se encuentra en la sangre lo que le hace indispensable para incontables usos en la medicina tradicional, además no produce daño alguno a nuestra parte ocular, pero de igual manera se debe cuidar la higiene de las manos al aplicarlo y justamente se debe agregar con una gasa también estéril. Otra cosa a considerar es el uso de desmaquillantes, puesto que todas las personas que se desmaquillan los ojos deben eliminar todo el rastro de maquillaje de ellos para evitar futuras infecciones producto de la contaminación ocular. También se debe cuidar qué tipo de productos se colocan sobre los ojos estando especialmente atentos de la fecha de caducidad de cada producto. Espero que esta información te haya podido ser de ayuda. Si es así no olvides suscribirte, compartir y dejarme tu valioso comentario abajo.